Muy buenas, chicos. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente. La verdad, que si sí, hace días que no hacía videos, ya que hacía falta. Como podrán notar, estamos en otro sitio, no es el lugar habitual. Muy pronto estaré haciendo video, pues hablando respecto a esto, porque no estoy en mi edad de costumbre. Y bueno, chicos, esta historia empieza así. Yo hace casi como 3-4 años, no recuerdo exactamente, compré unas piezas de AliExpress, las cuales nunca, nunca les hice video. Entonces, ¿qué pasó? Me puse a decir. ¿Por qué no le hice videos Si esto puede que me haya dado bastantes vistas, dije yo. Y bueno, pues esto fue un grave error, la verdad, que haber comprado estas piezas y no le eché video, pues eh, la verdad que sí fue un grave error, ya que todos esos videos dan buenas vistas. Tal vez fuera yo al momento para haber logrado monetizar el canal pues más rápido. En este momento, pues ya vamos en 2563 vistas. Y bueno, ¿qué quiero llegar a todo esto? Alguna vez se han preguntado, chicos, si podemos ver al pasado y hacer lo que no hicimos cuando tal vez debemos haberlo lo he hecho pues ahí vienen que dice sí, chicos he aprovechado que he cambiado de estudio todo lo he guardado en sus respectivas cajas bueno lo que tenía caja he vuelto a guardar mi micrófono profesional de estudio acá se los muestro tenemos acá, como dice, Professional Edge eh, Diagram Studio Recording Micrófono. La verdad que desde que lo estoy usando siempre quise hacerle video, nunca lo hice. Ese micrófono era el que normalmente uso, con el cual logré la calidad de audio de mis videos a partir de un año en adelante, a partir de más o menos de tres años que logré comprar este micrófono muy económico Por cierto, ya saben que todo lo del canal Es ultra económico Y bueno chicos, que vamos a hacer? Voy a poner un trípode Y le voy a mostrar a detalle este micrófono Bueno, por aquí tenemos esta belleza de micrófono, como les dije, lo compré en Aliexpress. Voy a dejar un link en la descripción de un micrófono similar muy parecido, pero eso sí, ya ha subido bastante de precio. En el momento me costó muy económico. Si les digo el precio, yo creo que no me van a creer, chicos. Este increíble micrófono me costó tan solo 15 dólares. Este fantástico combo que ya lo voy a mostrar me costó tan solo 15 dólares. Con esto es que he una calidad de audio impresionante que muchas personas que lo han visto han quedado alucinadas de ver la belleza de ver la calidad y lo mejor ultra económico como nos gusta en el canal así es, chicos si ustedes me han seguido desde hace años en el canal han podido ver que yo tengo un micrófono dorado este es este micrófono y bueno para no darle más detalle chicos lo vamos a destapar por aquí tenemos unos manuales bueno por aquí tenemos algo de garantía esto es lo que más nos, nos interesa, Esto es un micrófono de condensador. Nos dicen que tenemos de lo más importante frecuencia de 20 Hz a 20 kHz. Tenemos de sensibilidad de menos 28 decibelios, más o menos 2 decibelios, chicos. Esto es como por decirlo así, la calidad de audio que podemos lograr según cómo configuremos en el computador. Esto es importantísimo. No sé mucho de audio, lo debo decir, no sé mucho de frecuencias, de ondas, de este tipo de micrófonos, por decirlo así pero Mosa más o menos logro entender yo sé configurar un poco los decibelios el nivel de volumen para evitar ruido y todo eso aquí tenemos esta belleza la verdad que es muy muy bonito por cierto, por aparte este sí lo compré aquí en Ibagué Colombia, compré lo que es el brazo, el soporte que es donde normalmente lo, lo tengo, también ahorita lo vamos a destapar, pero lo más importante sin duda es el micrófono entonces bueno chicos, vamos a empezar yo creo que por aquí tenemos un cable si no estoy mal de 3 metros de largo más o menos, un cable la verdad que la calidad está muy muy buena, es un cable grueso, tenemos unos terminales aquí donde el micrófono conectado muy buenos y aquí el plug donde va el computador, eh, viene ya con plug listo el plug pequeño para directamente en el, por aquí, por aquí está la torre, directamente al micrófono ni hay que usar ninguna nada de este tipo este cable nos ayudó bastante a evitar el ruido por aquí tenemos lo que es la esponjilla el antipop que sí es importante ponerse lo que por cierto me estaba rogando una gotica creo que no la he guardado tanto tiempo bueno a medida que se va usando ella vuelve a coger su forma aquí tenemos para el soporte del micrófono aquí es donde va colocado este es como que encarga de sostenerlo y darle el ajuste para no poder moverlo y aquí ya en esta parte aquí es donde se enrosca o se atornilla el brazo que es el que tenemos por acá por cierto el brazo no trae esta pieza así que todo es un conjunto para Poder lograr tener algo completo O sea, créanme que el brazo no lo trae Y esta sola piecita puede valer alrededor de 10 a 15 dólares, solo esto chicos Y como les digo, todo el micrófono Hace alrededor de 3 años Me costó tan solo 15 dólares Aquí tenemos ahora sí el micrófono Esta es la belleza, marca Leiajo, algo, algo así de pronuncia BM 800, no sé si alcancen A ver, Ahí voy a acercar a la cámara este es con el micrófono que lo logrado la calidad de audio, la verdad desde que lo compré he estado muy feliz chicos, desafortunadamente como les digo ya se me ha pelado un poco, la calidad sigue intacta, sigue funcionando a la perfección este micrófono de condensador. La verdad que me sorprendió bastante el precio, porque yo estuve preguntando unos aquí en mi ciudad, unos parecidos. Y saben cuánto me valía, me valía alrededor de 180 mil pesos, que son alrededor de 40 dólares, fue lo que pregunté. Y la verdad venía sin partes, creo que venía sin esto, solo traía el antipop y el cable y el brazo. Créanme que también tocaba comprarlo por aparte, no en incluido. Y bueno chicos, voy a sacar todas las piezas, las vamos a dar por acá, para ya deshacernos de la caja por ahora. Vamos a también guardar el manualcito que trae. Bájala por allí. por Ahora lo que vamos a hacer es ir colocando el micrófono. Yo creería que como lo voy a colocar aquí en esta parte, en este nuevo estudio, que por cierto, como les digo, más adelante estaré contándoles porque tengo un nuevo estudio. Lo que sí les puedo decir es que estoy en este momento en el local que he montado. Además, les voy a mostrar algo. Miren chicos, este es el local donde yo estoy únicamente ya he cerrado las puertas Ya he cerrado la reja pues, para hacer el video tranquilo Aquí ha quedado mi PC Aquí donde ahorita he pasado más tiempo trabajando Bueno, aquí en la vitrina que queda en esta parte Por aquí tengo lo que es cables Aquí están los anuncios Parlantico para la música Bueno chicos, por ahí tengo unas cosas prendidas He hecho esta decoración Ahí les muestro rápidamente Para mostrar que vendo pues, los teclados gamer Diademas gamer Tipo de diadema bluetooth Por aquí estoy rifando una licuadora Parlanticos eh, mini cabinitas, bueno chicos, tengo una gran variedad de cosas, pero bueno, continuamos con el video vamos a dejar en esta parte el micrófono, yo creería que lo voy a manejar así vamos a ponerle de una vez el antipop para que vaya recuperando la forma ya que pues por guardarlo, creo que lo guardé bastante mal, se ha puesto como arrugado no sé si alcanzan a notar ahí vamos a también conectarlo de una vez porque ya vamos a sacar el brazo para dejarlo instalado, listo. Entonces bueno, ya tenemos esta parte por acá Realmente se me deformó bastante las esponjilla pero que recupere su forma Y bueno chicos, vamos a dejar este aquí Ahí No creo que se caiga, vamos ahorita a sacar el brazo Este brazo también me costó alrededor de 10 dólares Como micrófono También me salió muy económico Este sí lo compré aquí, me pareció que sí estaba barato Ya que como es pesado en Aliexpress me salía más costoso Entonces pues unas cosas por otra Este sí lo pude comprar en internet y este sí me tocó comprarlo aquí en mi ciudad Vamos a sacar el brazo chicos Venía así tal cual como les digo Yo volví a empacar todo Pero afortunadamente como guardé las cajas Y quedaron intactas Pude pues como volver al pasado Y hacer el unboxing que jamás sí, hice sí. Vamos a dejarla también por aquí este es el brazo chicos, tenemos esta pieza que es como la prensa donde debemos de sujetar el soporte, el brazo. Vamos a una vez instalarla, vamos a dejarla instalada por acá. permítanme les pongo el ángulo. Ahí está. Está la mujer instalada por acá. <risa> Bueno, he dejado lo más apretada posible. De mí también pongo un ángulo mejor. Listo, ahí estamos. Este soporte es para un micrófono normal de esos que uno agarra. Pero pues este no lo he usado ya que pues como les digo, este no tengo ese tipo de micrófono. Es muy muy distinto. Este es el brazo. Y lo voy a mostrar que se sí está más que intacto. Aquí está el brazo chicos. Eh, si no recuerdo mal, esta parte iba por acá. ¿Sí? Y esta perillita, chicos, se pone por acá para poder apretarlo, o sea, para que no se mueva, para que quede fijo. De igual forma, pues uno lo puede dejar así, no hay ningún problema. Es muy liviano. Es muy liviano el micrófono, ¿no? Esta sí es pesadita, pero pues como pueden notar, esta es fácil de manipular. Vamos a darla por aquí, chicos. Y se supone que aquí en esta parte va el micrófono. Digo, se supone porque, como les digo, hace rato no lo, no lo he usado. Lo que sí creo que es que mejor voy a sacar el micrófono para darle las vueltas. ¿Sí? Vamos a dejarlo por aquí chicos Vamos a ponerlo por acá para dar mejor ángulo Y aquí sí va a ir el micrófono quería en esta parte Voy a dejarle la marca mirándome hacia mí Voy a ponerlo acá Y ahí sí conectamos el micro Listo chicos Básicamente esta ha sido la instalación Básicamente esta ha sido la instalación La verdad que es muy fácil toca apretar acá para que no se caiga ha sido muy, muy fácil, así es como ha quedado, simplemente falta es como acomodar el cable, si no estimas yo lo tenía así, por acá, luego lo mandaba, bueno, algo así, no recuerdo bien chicos, me disculparán, para que no se vea tan estorboso el cable. Bueno, listo, ya he acomodado el cable, así ha quedado, aquí ha quedado para conectar, simplemente, muy fácil, simplemente creo que era por aquí que yo lo tenía. Aquí nos debe detectar que hay micrófono. Sí chicos, ahí está Que ha salido que entrada de micrófono O sea que pues ha quedado bien Se supone Digo se supone porque pues Estuvo bastante desconectado La verdad no quería poner micrófono Hasta no hacer el unboxing Ya que como les digo Siempre me quedé con la gana de hacer este video y bueno, chicos, básicamente esto ha sido. Esto ha sido el unboxing de este fantástico micrófono. Les recuerdo el micro, como también me costó alrededor de 10 dólares, si no estoy mal. Y el brazo también otros 10 dólares, pero o sea, fue aquí en Colombia, en mi ciudad. Voy a dejarles el link de un micrófono parecido, a ver si de pronto lo quieran adquirir. Si sí lo recomiendo, esta marca Liellao, o algo así creo que es. Y bueno, chicos, vamos a hacer unas pruebas de audio y ya nos vemos en el computador. Listo chicos, ya estamos en el PC, quería pues nuevamente mostrarles que la calidad de audio es impresionante de este micrófono, les muestro que sí es, vean, le quito la esponjita para que vean que sí es el antipop, este es el micrófono que acabamos de hacer un unboxing, lógicamente aquí está el brazo, les muestro para que vean que efectivamente es. Ya sé que tengo un poco desordenado atrás, chicos, pero pues es este el negocio. Normalmente pues esta parte no la ven los clientes, lógicamente. Me disculpo no haber traído videos rápidamente. Les cuento, no tengo como tal internet en este sitio. He solicitado con varias empresas de internet. Bueno, no voy a decir los nombres, lógicamente. Me han dicho algo extraño, que es que mi cobertura estando en pleno centro de Ibagué. Así que pues esto me tiene un poco quieto, ya que no he podido subir videos. Estoy compartiendo internet desde mi celular, pero créanme que la verdad velocidad no es lo mismo por wifi desde mi, mi computador gamer que está por acá pero pues la verdad no me ha favorecido esto, la verdad esto es como para mirar cosas sencillas, mirar videitos pero ya para lo que es subir videos de verdad que sí me ha perjudicado bastante, La último video que hice que fue el unboxing de mi A11, este nuevo celular que estoy manejando en el momento pues puede subirlo porque estaba aún en el apartamento de allí pero allí cancelé el internet O sea que hacer videos allá ahora es perdido Porque ni siquiera tengo con qué compartir Y me he traído el computador gamer Así que bueno chicos, muchas gracias Estaremos nuevamente trayéndoles videos Espero que me instale el internet lo más pronto posible Tengo muchas, muchas sorpresas Porque tengo demasiados unboxing para hacer Por ahí tengo pendiente algunas piezas Que compré en el AliExpress Espero que apenas me lleguen Pues mostrárselas, hacerles video Y bueno chicos, no siendo más, me despido Muchas gracias de verdad de corazón por apoyarme, los quiero mucho y hasta la próxima, chao